Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras pasar un tiempo descubriendo la reserva de Rancho del Arroyo, regresamos al distrito de los Lagos de Leyton, donde he abatido tres diamantes que a continuación os muestro. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ciervo de cola negra. Escuchamos ruido ahí delante, vemos ahí un ciervo y disparamos. Hemos efectuado el disparo con el 30-36, con el M1, decimos a Perrete que lo busque. ¡Venga, Perrete, búscalo! Ya sale Perrete como una bala. Ya lo ha localizado, nos está elaborando ya. Vamos corriendo y vamos a, a recoger nuestro trofeo. Tiene una forma muy bonita, un diamante, 189,60 la verdad es que no tiene la porna tan espectacular como el cola blanca pero es un animal precioso vamos a disecarlo y tendremos que felicitar a, a Perrete lo un poquito y os pondré el mapa donde ha sido abatido y continuamos Alfe hemos escuchado la llamada de un alfe vamos a ver si lo buscamos Hay como una especie de niebla Mira, ahí lo tenemos ahí lo tenemos Vaya, no, no podemos ver qué animal A ver si agacha la cabeza Ahora, vaya, un nivel 5, un nivel 5 media Espero que no sea un troll Cogemos el 3 y disparamos Madre mía, como ha retumbado ese tiro Vamos a hacer a perrete que lo busque Venga, perrete, búscalo vamos a ir corriendo, porque con el ruido que hace el, el 300 no hay animal que, que nos espante, así que no nos importa, luego buscaremos más huellas, vemos el impacto, el impacto no de no, no vital hormonal, la perrete, ya lo olido y ya sale corriendo, vamos detrás de él, tiene un sangrado muy bueno, la verdad es que tiene una cuerda muy grande, vamos perrete, que voy a llegar yo antes. Venga, campeón. Vamos a ver si lo localizamos. El va, va a mi par. Ya lo vemos allí, ya vemos el contorno final. Y a ver qué, qué puntuación nos arroja. Será un troll, será un diamante ahora saldremos, desde luego por la cornamenta que tiene tiene toda la pinta de ser un diamante, vamos a ver la si la encontramos, mira, ahí tenemos un nivel 4 de cola negra luego haremos el lastre. vamos a hacer una foto digo una, una preciosa Sí, perrete que te he escuchado campeón, ahora te felicito madre mía qué corna. hacemos la foto y vamos a ver la, la puntuación que, que nos arroja Vamos a ver Un diamante 286,40 Qué cornamenta tiene, qué preciosidad Madre mía Y ahora os pondré El mapa donde ha sido cazado ¿Veis? En esta zona de aquí Antes está cazando por, por esta zona de aquí Veis la, la presión cinegética Y me he venido aquí que tengo una, una tienda al lado Y vamos a a elogiar a PRT venga PRT muy bien acétate que te vamos a, a felicitar como Dios manda que lo muy bien venga una galletita que te la has ganado campeón y vamos a continuar con la caza aquí en el distrito de leyton Ana de Real vemos hay un grupo de patos vamos a ver vamos a coger la escopeta La ponemos en la mira no, no vemos bien vamos a coger todos los prismáticos a ver qué tenemos ahí una hembra otra hembra y tenemos un macho a ver si vemos mira un macho nivel 3. ese nos va a dar diamante así que cogemos la escopeta apuntamos y disparamos. Uno, otro salen volando. Disparamos ahí y vamos a ver allí. Y dos que han caído más. No. Vaya. Seis tiros, cinco. Cinco animales. Eso está bien. Vamos a coger nuestro diamante, un diamante 20 con 10, más un animal precioso, unos colores magníficos. Vamos a ver el resto, cogemos una, una hembra, vamos a esperar a que nos llegue en el agua el otro, tenemos otra hembra y vamos a, a recoger, vamos a ir a resto que nos busque a los que han caído en tierra, que lo hemos disparado en, en vuelo, la verdad es que ha sido un, un lance muy bonito. El pato es fácil porque tiene un vuelo muy rectilíneo y, y podemos, podemos abatirlo fácilmente con, con la escopeta o incluso por el 22, que a veces lo se ha batido por el 22 en que no vuelo. Vamos a ver, aquí tenemos otra hembra muy bonita. Tenemos un macho nivel 1, la verdad que muy bien. Y ahora vamos a, a felicitar a, a nuestro perrete que se está portando muy bien, cada vez lo hace mejor venga, una galletita que tú la has ganado campeón muy bien vaya, estornuda el perrete vamos a ver no, eso es un águila no, no es un pato, pensé que un pato volando es un águila pues nada, así que vamos a, a continuar con la caza